Ven Bien, amigos, bienvenidos a Detrás de la Comida. El día de hoy nos vinimos a Suani, en el estado de Georgia, a la hacienda Grill Y vamos a conversar con su gerente general, el señor Rafael Gómez, acerca de todo lo que nos trae la hacienda. Rafael. Bienvenidos chicos. Quisiera que nos mostraras la hacienda. Claro que sí, vengan conmigo, nos vamos a mostrar. Vamos. Venga amigos, y ya estamos sentados para descubrir qué hay detrás de la comida de la hacienda-restaurant y por eso estamos aquí eh, con Rafael Gómez. Rafael, bienvenido. Mucho gusto, gracias. Hablamos un poco acerca de la hacienda. Ok, mira, la hacienda es un concepto que es un concepto completamente diferente a todos los que hay en Atlanta y que yo he conocido. Yo llevo en esta industria 20 años y la verdad me interesó mucho el concepto porque es algo... Es completamente diferente, es algo más apegado hacia lo que es el cliente, okay. el trato es más directo, ver sus necesidades, darle de repente algunas opciones de comida y demás, entonces como que digo el trato es, es más, más, más apegado y los meseros igual, la gente que trabaja es, es como que más familiar. ¿Hace cuánto tiempo está la hacienda aquí en Atlanta? La, la cena aquí en Atlanta, este como tal lleva ya dos años, pero ellos tienen otro restaurante anteriormente con la cual tienen muchos años atrás y la verdad el concepto es muy similar o es igual y la verdad que a la gente le, le ha gustado mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar eh, anteriormente con, con el fundador, con el dueño de, de, de, de la hacienda como es el señor Rufino, háblanos un poco acerca de él, de su historia de igual forma nosotros vamos a, a, a también a presentársela a todo el mundo Sí, mira, claro que sí, al señor Rufino García, es una persona que conozco apenas hace algunos años, la, la verdad es una persona que mi respeto es una persona igual, que se apega mucho a lo que es la familia, los valores y él siempre, la verdad, se caracteriza mucho por ser una persona bien trabajadora él cuando viene acá nos da el ejemplo, se mete a la cocina, está en todos lados checando y nos ayuda bastante y él siempre se preocupa no solamente por el trabajador uh, sino por en general por todo el mundo y siempre está pendiente de no solamente la parte laboral sino va más allá no de repente si necesita alguna otra ayuda él está siempre pendiente de eso entonces pues me encanta mucho eso de él y le transmite a ustedes ese mismo concepto que quieren transmitir ustedes a sus clientes de familiaridad de que aquí estamos nosotros para lo que ustedes necesitan claro, claro obviamente digo o sea de hecho la comida en sí que es por lo que viene la gente principalmente eh, es como si comieras en la casa de tu abuelita no o sea tienes todos los condimentos se prepara a todos, a todos orgánicos, pero para aquí en el restaurante, todo lo que son chips, postres, etcétera, todo se hace aquí en la casa y obviamente el sabor es completamente diferente. Bien, nosotros antes de continuar conversando con Rafael, vamos a presentarle un poco, para que ustedes conozcan la vida y la historia de ese sueño que tuvo el señor Rufino García y que hoy poco a poco con el transcurrir de los años se ha hecho realidad en La Hacienda. No tuvimos niñez. A mí nunca me gustó la escuela, siempre desde los cinco años yo estuve trabajando como gente adulta. Ya tenemos, ya estamos empezando la cadena de las la haciendas, tres restaurantes. Nosotros generamos en total 100 empleados. Parte de, de todas estas cosas que nosotros traemos es para apoyar a los artesanos de México y para que toda la gente aquí de Estados Unidos vean las cosas tan bonitas que hacen ellos. Mi nombre es Rufino García. ...y soy el dueño de la, de, la, de la hacienda, restaurante mexicano. Yo en México trabajaba en la agricultura cuidando el campo... ...animales, sembrando maíz. Yo trabajé por Nogales y me vine derecho a Atlanta, Georgia. Llegué a los 14 años sin papeles. Llego a Pistri City, Georgia... ...y empiezo a trabajar en el restaurante del ranchero... ...de lavaplatos y de preparador. Pues me gustó bastante la cocina y me metí de cocinero. Y luego allí empezamos nuestro propio negocio. La idea nace de, de que mi papá siempre nos tuvo allí. El, siempre tienen que hacer algo, no, no se queden con la idea, con la mentalidad de hoy oh, ya soy cocinero y ya con esto me voy a conformar. La hacienda nace en Fabio Georgia. El, la, la historia nace cuando abrimos el primer restaurante fueron como unos 25 empleados, 20 empleados. Somos tres hermanos y mi papá y allí, allí fue, fueron invasos. Involucrar de los varios socios también y ya ahorita nosotros tenemos nuestra propia cadena aparte. Ahorita, ahorita son a Newnan, Dawsonville y Camille, Georgia. La idea de los menús, aunque no fui a la escuela yo, uh, yo hago mis propios platillos. El concepto es uh, un restaurante familiar los clientes es un, un, un 80% de americanos y yo creo que un 20% de hispanos. Parte de la decoración es a uh, lo hacen de. de esto sí lo hacen de pino. Todo, todos los boots hacen de pino y, y pues todos los soles lo hacen de.. Es herrería, talavera, de todo un poco hacen ellos. Lo más exótico que hemos traído son máscaras que las hacen a mano y son de, pues de los aztecas, de los indígenas. Y mucha gente viene, nos ofrece comprarnos el arte que tenemos aquí en el restaurante para ponerlos de lujo ellos en su casa. Mi meta es pues, atender una cadena de 15 restaurantes. Bien, impresionante, ¿no?, la historia de, de, de Rufino, esa historia de emprendimiento, de esos sueños que tiene él de seguir expandiendo eh, este, digamos, este imperio de restaurantes como lo son la hacienda. Sí, por supuesto, te digo, él tiene una meta, ¿no?, la está cumpliendo a cabal. Él comenzó, igual, desde sus inicios siendo un lavaplatos, pero ahí está, ¿no?, la prueba de que si uno quiere se puede, no necesitas un título universitario, no necesitas venir de familia adinerada, simplemente las ganas de trabajar y que siempre tus metas las tengas fijas, tus goles los cumplas. Y él lo ha hecho, ¿no? O sea, él comenzó con un restaurante y ahora ya tiene cinco restaurantes, ¿no? Tiene muchas localidades, está desde el norte en, en Dawsonville, está en Camen, está en Lawrenceville, está aquí en Swanee y muy pronto vamos a, o va a abrir otro él más en la área de, del molo Georgia. Rafael, eh, tú me hablabas acerca del, de lo que caracteriza a, a la hacienda, de esa familiaridad, Quisiera que nos explicara un poco más acerca de eso. ¿Cómo es ese trato que tienen todos los empleados de la hacienda eh, con las personas que vienen a degustar, ya sea de, de la exquisita comida que aquí preparan o de los eh, variedad de tragos que ustedes sirven también en, en el bar de la hacienda? Sí, claro, mira, nosotros normalmente tenemos clientes regulares y que conocemos sus nombres. Cuando ellos llegan, siempre llegamos a su mesa, nos saludamos, ellos se despiden, nosotros vamos... Y donde quiera que tú vayas en el restaurante, no solamente tengo un cliente, tengo a veces ya amigos aquí, tengo igual compañeros, de repente les damos consejos de la comida, vamos un poquito más allá, pero te digo, el trato es como que muy muy muy agradable, o sea, desde que tú entras, sientes la vibra, ¿no? O sea, la gente que tenemos acá de meseros son más o menos de la edad, se entienden muy bien los chicos, igual en la parte de la cocina la gente es igual de una misma localidad. Ellos también se tienen súper bien, entonces te digo, como que el trato en general es como que muy familiar, muy, muy ameno. Pero es un hombre que, que lo, lo mencionabas al, al comienzo de la entrevista que ha pasado gran parte de su vida en el mundo de los restaurantes. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando tú llegaste a la hacienda? Mira, lo que más me gustó a mí cuando yo llegué, la verdad, yo estaba cerquita trabajando yo vine a comer acá ese día. Entonces, okay. yo vine buscando... O sea, fue por casualidad. Fue, fue, fue, fue casualidad, la verdad, ¿no? O sea, y de hecho tenía otro nombre anteriormente. Pero cuando yo vi el concepto y me gustó, entré, vi el lugar dije, no, se ve muy, muy bonito, o sea, la decoración y empecé a investigar, empecé a buscar el menú y dije, wow, o sea, quedé impresionado, o sea, con tantos platillos, la variedad, cómo los combinaban y todo eso y dije, o sea, me hace muy buen concepto y fíjate algo bien importante. Yo siempre me encantan los chilaquiles, o sea, es un platillo favorito. Y he ido a muchos lugares y la verdad, yo he encontrado un lugar tan bueno como este para comérmelos. Y eso fue lo que me convenció al final. ¿Los chilaquiles? Los chilaquiles, o, Más adelante vamos a probar eh, eh, esos probar, chilaquiles probar, que, probar. Que, que sin duda alguna eh, son una de las especialidades de aquí, eh, de, de la hacienda. Luego que llegaste aquí, ¿cómo fue? Digamos eso, yo quiero, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero pertenecer a la hacienda. Sí, mira, claro, al comenzar a hablar con él, sentir el trato, ¿no? Con Rufino. Con Rufino ya, o sea, nos conocimos y demás. Me empezó a explicar el concepto, cómo se manejaba. Te digo, yo igual vi la historia de vida del señor y demás y me llamó muchísimo la atención, o sea, la humildad que él tiene, ¿no? Y la forma en cómo él se desempeña con las demás personas. Eso a mí me llamó mucho la atención porque yo he estado anteriormente en otros lugares y el trato ha sido completamente diferente. Entonces, a mí eso fue lo que más, más me motivó y me, me encantó. ¿Qué dice la gente, qué dicen las personas, eh, Rafael, cuando llegan? Eh, como te mencionaba, es primera vez que yo, yo vengo a la hacienda y de una vez desde que uno entra, uno queda impactado y se siente, como tú bien lo decías, en, en casa. Eh, es un, un ambiente, digamos, ameno, que te, te invita a relajarte comiendo, pero a la vez también de una u otra forma, ok, ya me relajé, quiero disfrutar ya sea de un buen trago, quiero disfrutar de una buena eh, eh, comida, ¿Qué, ¿cuál es la impresión de la gente cuando viene a la a, la, a la, la gente queda muy impresionada, de hecho, la gente llega y se para en la entrada, empieza a ver los sillones decorados de caballos, empieza a ver todas las artesanías que tenemos, y empiezan a preguntar qué dónde son, o sea, ellos se sienten como si estuvieran en México, ¿no? o sea, como si estuvieran en un mercado, porque ven muchas cosas, ven muchos detalles, entonces les llama mucho la atención. Especialmente la gente americana ¿no? llega y me pregunta y ve los colores y me pregunta que dónde sacaron los colores, la decoración, todo eso. Y la gran mayoría de cosas se trajeron de México, se hicieron otras ideas y demás, pero la verdad que esa combinación entre lo moderno y la parte de pueblito y todo eso, o sea, es la parte que hace la diferencia. Bueno, yo quiero que ahora me acompañes Rafael y, y los permitas a todas las personas que nos están viendo en Detrás de la Comida a conocer un poco a La Hacienda. ...todo lo que tiene que ver con la decoración... ...el por qué... ...es un lugar de verdad muy pintoresco... ...que tiene una decoración muy llamativa... ...y quisiera que ustedes también... ...nos acompañaran a nosotros... ...a conocer más a fondo a la Hacienda restaurante. ...claro que sí, con mucho gusto, adelante... ...así que vamos... ...sí vamos... ...y la decoración de la Hacienda... ...no solamente es dentro... ...del establecimiento, del restaurante... ...sino también afuera... ...ustedes podrán observar esta carreta en la cual se pueden tomar selfies, a los niños les encanta. Hablando un poco acerca, Rafael, acerca de ella. Sí, claro que sí. Mira, esta carreta tenemos aquí para que la gente pueda venir y tener un espacio aparte para tomarse fotos para de repente cuando tengan algo que mostrar en sus redes sociales, lo puedan hacer, a la gente le encanta mucho. ¿Esto está en todos los restaurantes de la Hacienda o en este? Solamente solo? en este, tenemos diferentes conceptos, entonces como que es la parte también emocionante, ¿no? Que vayan cambiando un poquito las cosas, para que cada vez que vayan a la Hacienda tengan una experiencia diferente. ¿En qué se inspiraron ustedes, eh, Rafael, o qué se inspiraron para... Eh, todo lo concerniente a la decoración Porque ustedes al momento de entrar a la hacienda Podrán ver eh, vajillas eh, mexicanas eh, Podrán ver eh, cuadros también alegóricos A personajes típicos eh, de México Pinturas también espectaculares eh, eh, ¿Cuál es la inspiración de ustedes a la hora de decorar el hacienda. Mira, pues, es, todo se va a la historia de México, o sea, desde la parte de la Revolución Mexicana, si te fijas, tenemos a Francisco Villa, ¿no?, que fue uno de los personajes más importantes en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tenemos a Frida Kahlo, o sea, son personajes muy importantes que tenemos de nuestra cultura, ¿no? Y aquí, desde la entrada, tenemos esta serie de, de, de, de vajillas, ¿no? Sí, claro, mira, tenemos muchas cosas que tenemos de artesanías, que son de diferentes partes, ¿no?, de la Ciudad de México. Como te comentaba, el señor Rufino, él es originario de Guanajuato, México. Entonces, él se encarga, ¿no?, de encontrar ese tipo de uh, artesanías bonitas. Y a la gente le encanta, o sea, ellos, ellos llegan, esa gente, digo, como en la, en la cocina de la abuelita, ¿no?, o sea, viendo tantas cosas, ¿no? Esta, estas vasijas eh, son originales. De qué, ...de qué parte de México... ...de estas tenemos... ...de la parte de lo que es... Uh, ...de Guanajuato... ...es la gran mayoría de las cosas... ...que tenemos aquí... ...bien, eso fue la parte del lobby... Eh, ...como tal de, de la hacienda... ...pero vamos entonces... ...a recorrer todo el, el restaurante... ...y vamos a observar aquí... ...esta fotografía de Emiliano Zapata... ...uno de los héroes de la independencia... ...mexicana... Hablamos un poco acerca de él... ...sí mira que tenemos... ...uno de los principales revolucionarios mexicanos... ...él es originario de Morelos... ¿No? y pues obviamente él veía todas las injusticias que había, ¿no? que la gente se aprovechaba de ellos y demás, así que él fue una inspiración ¿no? de fuerza, de salir adelante y levantarse en armas para que hubiera igualdad. Así es, entonces tenemos esta fotografía de Emiliano, háblanos un poco también acerca de toda la decoración, vemos unos colores muy llamativos por todo el restaurante, eso me llama muchísimo también la atención, muy bonito, ese cuadro, ese estampado de, entre triángulos y cuadros, hablando un poco acerca de eso. Sí, claro, mira, si a los americanos les encanta algo, la palabra fiesta, ¿no? Entonces ellos cuando vienen a un lugar, quieren un lugar que sea brillante, colores bonitos, la decoración, y eso fue a lo que se inspiró en esa parte, ¿no? La parte un poquito de las haciendas, ¿no? Con la parte de madera oscurita, pero también que no falta la parte del brillo, los colores naranjas, si te fijas en la parte del techo, la parte bonita, del azul, no del cielo como tal, y la parte de naranja hace ese contraste que hace que se vea muy bien. Bien, y otro personaje que no podía faltar aquí en la hacienda es Frida Kahlo. Pueden observar también ¿Sí? eh, cómo en la otro lado del establecimiento eh, se encuentra Frida, que sin duda alguna es un ícono de, de México. Hablar de México es hablar de tequila, es hablar de mariachi, y hablar de tacos... Y hablar también de Frida Kahlo porque ha sido uno, digamos, de, de las máximas exponentes y, y, y símbolos de exportación en México... ¿Qué representa para ustedes los mexicanos y para La Hacienda este, este cuadro de Frida Kahlo? Es muy importante. Ya hablamos de la parte masculina, tenemos que hablar de la parte femenina, obviamente, ¿no? Y pues Frida Kahlo igual es una inspiración para todas las mujeres de México, ¿no? De que obviamente también se puede, ¿no? Una gran pintora, expuesta de Diego Rivera. Y la verdad que también ella siempre ha luchado por los derechos de la mujer. Bien, una cosa también que me llamó muchísimo la atención y le puedo apostar que a todos los que vienen a visitar La Hacienda es esta barra, ¿no? Claro. Espectacular, sin duda alguna, y la decoración de, de todos los tragos. hablando un poco acerca de ella y del concepto que quisieron ustedes. Recomendar. Sí, igualmente, mira, la verdad es una barra hermosísima, ¿no? Tiene la combinación que tú tienes esos ventanales, ¿no? La parte del mármol que tienes en las columnas, la iluminación, igual luces de colores que no pueden faltar, igual mármol en la parte igual de, de la barra, y te digo tenemos tequilas de todo tipo. Tenemos tequilas muy finos, tenemos tequilas, tequilas medianos, tenemos mezcales, ron, whisky, cervezas nacionales importadas de todo el mundo, tenemos cervezas, aquí se la van a pasar muy bien. Bien, y ya llegó el momento, eh, digamos, crucial de detrás de la comida y vamos a descubrir qué hay detrás de la comida. En la hacienda restaurante. Así que, ¿qué nos van a preparar el día de hoy? Mira, para hoy vamos a preparar algo bien mexicano. Va a ser un pollo azteca. Pollo azteca. El pollo azteca van a ser unas pechuguitas de pollo que van a ir rellenas de camarones tigre. Tiene ah, una salsa ranchera encima, verde y roja. Viene con espinacas también relleno. Y un poquito de queso con su ensaladita, frijolitos. Está muy buena la combinación. Entonces, vámonos a la cocina. Claro que sí, véanse. Vamos. Venga, ya estamos detrás de la cocina, viendo a ver qué hay detrás de la comida de eh, la hacienda-restaurante. Háblanos un poco acerca del pollo azteca y lo, todo lo que tiene que ver con su preparación. Sí, claro, mira, es un platillo muy rico, el pollo azteca. Es uno de los principales platillos de aquí del restaurante. Es un platillo que lleva pechugas de pollo y va relleno de camarones tigre. Lleva espinaquitas adentro okay. y la parte de arriba lleva cheese dip con salsa ranchera verde y roja. ...y le ponemos un poquito de frijoles salados, ...un poquito de arroz y una ensaladita... ...un poquito de dressing... ...pero es muy rico la combinación entre los camarones... ...las espinacas, pareciera mentira... ...pero le cambia completamente el sabor a los platillos... ...y en este caso queda súper rico. ¿Cuáles son los platillos eh, que más piden aquí en la hacienda? Mira, son platillos muy típicos de la hacienda... ...ya tenemos el pollo azteca... ...tenemos el pollo norteño... ...tenemos el steak hacienda... ...las fajitas hacienda y son los platillos que más les gusta a la gente comprar acá. Independientemente de los burritos, los tacos, las fajitas, tenemos unos platillos muy diferentes a otros lugares y son los que a, los, a la gente les gusta mucho. No, De verdad que el, si ustedes pudiesen oler lo que estoy oliendo yo en estos momentos, pues de verdad que es espectacular. El aroma de, de este pollo... ¿Pollo Azteca? Pollo Azteca. Sí. Y ahí vemos ya cómo lo están... Depende ponen su salsita ranchera, salsita verde, para que le dé un mejor sabor. Y Así es como queda, mira, platillo. Y aquí tenemos el pollo azteca, sí, un platillo muy rico. Y ahora va a la parte del cheese dip. Es como la, la cereza del pastel. Y este lado para la salsita caliente, pero ya la ranchera roja. Para hacer los colores de México, el verde, el blanco y el rojo. Claro, por, verdad, eso es que, claro. por eso es que por eso es el pollo azteca, ¿no? Es algo que es muy típico. Ahora Rafael. Ya tenemos el plato, pero ustedes también preparan una gran variedad de, de, de tragos. Okay. Quisiera que nos prepararas el trago estrella de aquí de, de, de la hacienda para acompañar este pollo azteca. Claro que sí, vamos a ir a la barra para probar un rico trago, para que vean cómo lo hacemos y se van a llevar una gran sorpresa. Claro que sí. Bien, y ahora estamos detrás de la barra aquí en la hacienda restaurante. Y Rafael se encuentra junto a Elizabeth y qué, cuál es el, el trago digamos que nos van a preparar ese que, que los clientes quedan fascinados. Mira, tenemos muchos tragos aquí en la hacienda, la verdad son muy buenos. Tenemos excelentes bartenders. Elizabeth nos va a ayudar el día de hoy a preparar. Tenemos una bebida es una margarita que está a okay. base de pepino con menta y es muy rica, muy tradicional, muy fresca, que a la gente le encanta porque es muy refrescante. Entonces, Bien. Elizabeth nos va a ayudar con eso hoy. Elizabeth, entonces muéstranos cómo se hace esta margarita. Claro. Pues mira, vamos a la margarita de una vez. a ponerle dos onzas de tequila. Ok. Es tequila blanco para la margarita. Vamos a ponerle una onza de jugo de limón. El limón que utilizamos acá es completamente natural. No utilizamos ningún mix, ni nada. Ellas por la mañana comienzan a exprimir el limón y es completamente orgánico, natural. Y ahorita está poniendo el simple syrup. Okay. Que solamente es el azúcar con un poquito de naranja para que tome ese tono y el saborcito. Y es lo que también lleva. Y ya por último le ponemos un poquito de uh, Triple Sec, que igual es el licor de jugo de naranja, también que es muy rico. Le ponemos la parte del pepino adentro para que ella lo pueda realizar. Lo va a macerar para okay. que empiece a soltar un poquito la esencia y demás. Y te da esa combinación rica igual entre el pepino y lo que le vayas poniendo. Y te digo, es muy muy fresca. Entonces a la parte que ella lo combina, ahora toca enfriarlo. Y ella lo va a comenzar a enfriar para que tome una consistencia diferente. Y ya, eso es algo bien básico, pero es algo igual muy rico. Tenemos el vaso ya preparado, un poquito de hielo, unas cuantas rebanaditas de pepino. Y ahí está, mira, ya la bebida preparada, lista. Para estos, este verano que viene ahorita, súper recomendado, muy refrescante, muy, muy fresco, está excelente. Y algo también eh, que tú me comentabas al, al, al comenzar, muchas gracias Elizabeth por, por, el, por el trago, eh, al comenzar el, el show, es que a las 6 de la tarde, ustedes normalmente tienen mariachis aquí en, en, en la hacienda y que mejor que acompañarlo con un, un buen trago. Eso también, es, digamos, es un incentivo para que la gente venga. No, no, claro, te digo, o sea, aquí es todo un programa, la verdad, o sea. Al rato que vengan de mariachis, la gente ya está con, con su margarita esperando los listos y ya sabes la cereza del pastel como tal. Bueno, ahora yo voy a degustar de mi margarita y de mi pollo azteca ya en la parte final de Detrás de la Comida. Bien, Rafael, muchísimas gracias. Estamos llegando a la parte final de Detrás de la Comida eh, por todas las atenciones de tu personal, de todo tu equipo. En un restaurante que sin duda alguna marca pauta, ¿no? Por todo lo que, lo que hemos mostrado, la, la decoración, la comida que ya la vamos a estar probando. Y quisiera que, que le diera un mensaje a todas las personas que nos están viendo y la invitación para que vengan a, a, a la hacienda. Claro que sí, ¿no? Igual, muchas gracias a ustedes por invitarnos a su segmento. La verdad que es muy interesante. Y claro que sí, una invitación a toda la gente. ...para que vengan a conocer este restaurante mexicano auténtico... ...con una comida espectacular, muy rica, deliciosa... ...todo orgánico, las bebidas igual... ...se van a llevar un grato recuerdo de este lugar... ...y el ambiente es muy familiar, es muy a gusto... ...y se la van a pasar súper, súper bien. La comida de verdad que está exquisita ...y ahorita con más tiempo voy a degustar bien mi pollo azteca... ...pero antes de despedirnos Rafael... ...y nuevamente agradecerte... ...quiero que nos firmes el delantal... ...de detrás de la comida... Donde cada restaurante que nosotros visitamos nos estampan su firma, así que quisiera que también nos dejaras aquí tu, Perfecto. tu sello de la hacienda para recordarlos detrás de la comida. Claro que sí, con mucho gusto, Rafael. Bien, gracias, Rafael. De verdad, nuevamente, a todos ustedes. Bien, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy detrás de la comida en la Hacienda Restaurante. Hasta la próxima. Gracias. gracias.